señores el mundo está cambiando lo que nosotros realizamos en nuestra rutina del día a día ahora nosotros lo realizamos bajo una buena conexión de internet con un computador o con un dispositivo móvil y en el cual a la distancia de un clic podemos realizar varias cosas que nosotros anteriormente teníamos que hacer de forma personal Como escribir una carta y enviarlo a través del servicio postal O comprar un boleto para algún espectáculo o una película O también el acercarnos hasta un local comercial para adquirir un bien de nuestro consumo Hoy en día todo esto ha cambiado, también las herencias cambien en ese punto. Lo que todavía seguimos tomando en consideración como bienes que son fungibles como una casa, un apartamento, un terreno, dinero en efectivo, hoy en día está cambiando a modos digitales y hoy vamos a hablar justamente en el TIC sucesoral sobre la herencia digital. ¿Qué se entiende por herencia digital y qué son esos bienes que lo conforman? Pues aquí lo vamos a ver en nuestro TIC sucesoral de hoy. Los espero. Buen día mis amigos, te habla Juan Carlos Ron y te doy la bienvenida a un nuevo micro del tip sucesoral mis amigos vamos a hablar un tema muy poco abordado desde la concepción tradicional de las sucesiones y las herencias pero que ha tomado cuerpo desde hace un cierto tiempo y ahora más que se ha visto más latente desde la llegada de la pandemia del COVID-19 y que se encuentra entre nosotros desde hace más de un año y no es otra cosa que la herencia digital por ello, más allá de mencionar y analizar aspectos legales en nuestra materia, hoy vamos a abordar este tema de actualidad, pero desde un enfoque global, partiendo para ello desde los principios del derecho sucesorio. Comencemos entonces. Partamos de un primer ejemplo. Pongamos en la consideración que hay un youtuber con varios seguidores, miles, millones de ellos. Por ejemplo, puede ser el caso y el ejemplo de los mexicanos Alex Tienda o Luisito Comunica del chileno Germán Garmendia del canal Hola Soy Germán o de la venezolana Lele Pons Estos obtienen ingresos en dólares al mes por el contenido que ellos generan y porque se almacena y se distribuye a través de esta plataforma de YouTube y redes sociales por situaciones de la vida Puede ocurrir, Dios no lo permita, obviamente que ellos sigan realizando más contenidos de interés ¿Qué ocurriría si alguno de estos influencers o generadores de contenido sufran algún accidente que sigue su vida y muere? ¿Qué va a pasar con su legado? ¿Qué va a pasar con la monetización de sus videos? ¿Y a quién le va a pertenecer su trayectoria y obras subidas a las redes? entonces ¿en tierra de quién van a permanecer todos estos datos cedidos a internet y quién va a manejar sus perfiles en las redes sociales es una de las grandes preguntas e inquietudes que tiene por lo menos muchas de las personas que manejamos herencias y sucesiones y que obviamente tenemos una visión más global siempre nos hemos en este caso dispuesto o concentrado en lo que se refiere a bienes de carácter material como dijimos hace un momento automóviles bienes muebles inmuebles como apartamentos terrenos o incluso un poco más materiales como acciones de bolsa cotizadas constantemente pero obviamente nos hemos olvidado por un momento qué pasa con este tipo de plataformas cuentas de correo bueno justamente este tipo de plataformas con estos contenidos y obviamente el valor agregado y los ingresos que estos generan mes a mes deben ser objeto de declaración de impuestos o incluso en caso dado, si estas personas son previsibles, también ser tomadas en cuenta dentro de un testamento. Justamente, ¿qué va a pasar con todo esto? Lo vemos por lo menos en las circunstancias de qué van a ocurrir con las cuentas de Google o con todas esas cuentas de correo electrónico o incluso de las plataformas algo tan simple por ejemplo como es el Netflix también se encuentra involucrado en esta circunstancia ¿a quién va a parar esas cuentas donde el titular ha fallecido? datos personales, fotos, recuerdos quedan flotando a través de la red después de nuestra muerte porque hasta en eso la muerte es implacable y si uno mismo no se ocupa de ello internet no lo olvida entonces la herencia digital comienza por el correo electrónico y pasa por las redes sociales, las distintas que ustedes puedan conocer. A través de la suscripción de servicios en aplicaciones como por ejemplo Netflix o Disney Plus y termina en los criptoactivos que lo vamos a mencionar más adelante todo esto se considera también bienes de carácter digital en los cuales deben ser tomados en cuenta ¿por qué razón? porque estos tienen un valor agregado que incluso pueden ser objeto de comercialización hoy en día dentro de nuestro mundo digital y ¿por qué no? también pueden ser objeto de transmisión sucesoria a través tanto de una sucesión ad intestato o incluso de un testamento Estamos en la era digital en el que Internet ha cambiado en nuestras vidas y el problema que va demasiado deprisa porque se ha acelerado debido a la pandemia del COVID-19 y ha habido un aumento exponencial en el uso de Internet y de todas las plataformas digitales que uno tenga conocimiento. Aquellos que quieran facilitarle las cosas a sus seres queridos deberían ocuparse de su patrimonio digital a tiempo y esto a nivel global, por ejemplo en Facebook los usuarios pueden especificar un contrato delegado esa persona puede compartir la información sobre los honores funerarios o eliminar la cuenta en el último de los casos lo que no puede hacer es leer el historial de las conversaciones de la persona difunta o enviar mensajes privados a su nombre, es decir todo lo que se refiere al messenger de Facebook que es los mensajes privados eso sí queda completamente bloqueado porque es algo personal del titular de esa cuenta que ha fallecido por ejemplo, si hablamos de las cuentas de Google también es posible designar uno o más herederos la opción se encuentra oculta bajo Account Inactivity Manager y ahí el usuario puede designar a personas que se ocupen de la cuenta en determinados casos O borrar la misma en caso de eterna inactividad, es decir, después de su muerte En materia de criptomonedas, su avance y su extraordinaria revalorización Y ponemos un ejemplo, la más fuerte de todas como es el Bitcoin El cual está alcanzando en estos momentos la cantidad de un Bitcoin valiendo por 45.524 dólares o el Ethereum también conocido como Ether que tiene en este momento un valor de un Ethereum por 3.417 dólares todo esto unido a la evolución del sistema Blockchain hacen cada vez que más personas se animen a adquirir activos virtuales esto más que todo porque ahora se está utilizando como medio de pago y distintas plataformas están aceptando el uso del pago de, por con criptoactivos Los distintos bienes y servicios Estamos en el ejemplo, por ejemplo De la situación de la plataforma de Paypal O incluso también el CEO de Tesla Está justamente Admitiendo los pagos de sus bienes Como son los automóviles A través de criptomonedas estas criptomonedas forman parte del patrimonio digital que se transmite al fallecimiento y es ahí donde surgen dudas acerca de la normativa que ha de regular estas herencias problemas con el cambio de a moneda real a moneda palpable y la seguridad jurídica de su protección de su contenido que empiezan a plantearse ante una herencia y, a, y para la cual actualmente no existe regulación en la mayoría de los países a nivel global más todavía aquí en Latinoamérica, en donde lamentablemente no existe ninguna legislación que todavía la aborde En España, por ejemplo, existe una pregunta muy candente Mi padre tiene bitcoins y quiere dejármelos en herencia ¿Es posible? Pues los notarios en España han dado una respuesta afirmativa a dicha pregunta según las declaraciones de estos profesionales, la herencia de una persona comprende todos sus bienes y deudas. Eso es un principio natural de nuestra materia de sucesiones y herencias. Y esta se encuentra tanto los activos físicos como los intangibles, como una casa o un automóvil, como también los virtuales, por ejemplo las criptomonedas. Por lo tanto, añade, su padre podrá dejarle los bitcoins, pero no bastará solamente con eso. Una vez que haya fallecido su padre, la plataforma o casa de cambio que tendrá que poner a su nombre los bitcoins del mismo modo que el banco debe poner a su nombre las cuentas de ahorro que esta persona tuviese en el banco tendrá que acreditar, este heredero tendrá que acreditar que su padre ha fallecido y que este pariente tiene la vocación hereditaria suficiente para poder acceder a estas criptomonedas. Por último, habría que tributar con los bitcoins en el impuesto sobre sucesiones y donaciones y no solamente estamos hablando de Venezuela repito, estamos hablando a nivel mundial en los países donde todavía este tributo sigue vigente en esto se graban las adquisiciones de los bienes a título lucrativo por personas físicas y así el heredero tendrá que declarar el valor real de los bitcoins recibidos y tributar por ellos según las tarifas Y hay que tomar en cuenta los distintos eh, las distintas reglamentos que pueden tener a nivel mundial en el caso de nosotros acá en Venezuela la normativa dice que el valor de los bienes deben tener ese valor que vamos a declarar deben ser los valores que tenía para el momento del fallecimiento es decir que ese valor de ese Bitcoin debe ser al valor que tenía para el momento que falleció el titular en otros países tienen la circunstancia en la cual considerar que los bienes y su valor a declarar debe ser al momento de la declaración. Obviamente hay dos corrientes normativas o reglamentarias en las cuales va a tomarse en cuenta cuál va a ser el valor de estos bienes intangibles a declarar. Lo mismo sucede en Alemania cuando se trata de criptomonedas. El que hereda, hereda todo. Solo resulta problemático si el difunto no ha dejado anteriormente sus datos de acceso. Es decir, la clave privada. Ojo con esto. Porque puede ser que tenga una buena cantidad de criptoactivos bitcoins, Ethereum o cualquier otra moneda digital Pero si lamentablemente no tiene la clave de acceso privado Es como no tener nada En tal caso los herederos no podrán acceder a los activos digitales Y no existe ningún socio contractual en el mundo de las monedas criptográficas Que pueda restaurar los datos de acceso Si se pierde la llave privada, es decir la clave El heredero se queda sin nada Así son las cosas y eso lo advierte Marcel Kubis, quien forma parte de un equipo de investigación de la Universidad de Bremen, sobre el patrimonio digital. Señoras, así como nosotros hemos hablado justamente del patrimonio digital y todo lo que conlleva y el valor que este puede tener, también tenemos que hablar ahora de algo que es muy novedoso y que se está implementando mucho en el viejo mundo como lo es el testamento digital ya hemos visto en series o en películas sobre una persona que otorga un testamento a través de un video. obviamente nosotros hemos pensado caramba es decir todavía eso no se está regulando el, el testamento sigue siendo un documento en físico el cual debe ser leído pero actualmente en este mundo digital 2.0 el testamento digital ya está comenzando a ser una realidad los familiares o herederos del fallecido pueden trasladar a los servicios de la sociedad de información la voluntad sobre el destino o la supresión de los datos, salvo que la persona fallecida lo hubiese prohibido expresamente, es decir, dentro de ese... Documento digital de última voluntad, si lo podemos llamar de esa manera Con este derecho se permitirá a los ciudadanos designar en sus testamentos A sus herederos digitales para que reclamen Ante las empresas de información colgada por la persona difunta En ese testamento digital se incluirán, por ejemplo Las contraseñas de acceso a las cuentas bancarias O a las redes sociales que almacene online en España, que es uno de los países que obviamente tenemos más cercanía por nuestra por nuestro idioma, es decir, es el país en el cual en Europa es el único país que comparte idioma con nosotros, el castellano desde finales del 2018 los españoles cuentan con el testamento digital señores es decir, mucho antes de esta circunstancia de la pandemia y esto está recogido en su ley orgánica de protección de datos que fue aprobada el 18 de octubre de ese año por el Congreso en sus últimas voluntades los testadores podrán nombrar también al beneficiario de la información personal almacenada en la red incluyendo cuentas de correo o perfiles de plataformas sociales y especificar al albacea que obedezca las instrucciones recibidas para la eliminación o utilización de sus cuentas en caso contrario serán los familiares los que podrían solicitar el acceso a esos datos para pedir la rectificación o la supresión al menos que el fallecido incluyendo menores de edad señores se hubiese negado expresamente el artículo 96 de esta norma reconoce el derecho de la actuación de terceros vinculados a la persona fallecida para actuar frente a los prestadores de de servicios de la sociedad de información, siempre y cuando la persona que ha fallecido no lo hubiese prohibido o así lo establezca la ley. Dicha prohibición no afectará al derecho de los herederos a acceder a los contenidos a los contenidos que hubiesen podido formar parte del caudal relicto, es decir, todas las cuentas, todos los eh, herencias digitales, también incluso los criptoactivos y apunta al conjunto de bienes y obligaciones que forman parte del patrimonio del que muere es decir, se puede otorgar un documento de última voluntad digital en el cual, jugando con las mismas reglas de un testamento clásico va a introducir ahora lo que es también el valor de sus cuentas redes sociales, plataformas digitales, criptoactivos porque ahora también estos Bienes digitales que son inmateriales Pero que pueden ser valorados en dinero Tanto para transmisión de herencias Como también para posibles contraprestaciones O pagos o incluso compra-venta de dichos dominios puede ser entonces calculables en dinero, esto tenemos que tomar en cuenta que hoy en día se está especificando en el uso de nuestras plataformas digitales y por el aumento que ha tenido el uso de estos ahora en estos tiempos y que va a ser una tendencia que no va a cambiar con el paso de los años lógicamente, si hablamos de nuestra realidad en Venezuela no tenemos en este momento alguna normativa que refiera al respecto sobre todo lo que acabamos de hablar sobre qué va a ser del destino de estas plataformas sobre la herencia y transmisión de la propiedad de los criptoactivos sabemos muy bien que hay ahorita personas aquí en el país que realizan justamente operaciones con criptoactivos que obviamente están en lo que es la minería digital y la obtención de estas criptomonedas a través de Venezuela por distintos servidores y actualmente el gobierno nacional incluso ha implementado y ha creado organismos que se encarguen justamente de esta plataforma digital de monedas digitales e incluso ha creado una moneda digital gubernamental como lo es el Petro en este momento y toman en consideración esto, pero a través de nuestras normas de herencia y sucesiones no hay nada establecido obviamente tenemos que considerarlo por motivo de analogía que estos también son bienes que deben ser declarados el valor de estos bienes, sea que tenga Bitcoin, Ethereum o incluso Petro, si hablamos desde el punto de vista de Venezuela deben ser declarados, obviamente estos valores de estas criptomonedas están Fijadas en dólares Y para poder hacer la declaración Si fuera el caso hablando de la forma analógica Tendríamos que nosotros expresar justamente Declarar con la cantidad de criptomonedas Que tenga la persona fallecida En la planilla de declaración de impuestos Y que además de ello El valor que va a tener Va a ser el valor de cotización Que tenía para el momento del fallecimiento Que es en este caso el criterio Que nosotros tenemos acá en Venezuela Y además de ello hay que acompañar Que ese valor en dólares Que se expresaba o que se fundamental para el momento del fallecimiento debe ser transformado a Bolívar según la cotización oficial del Banco Central de Venezuela esos son factores que nosotros tenemos que considerar no solamente con lo que es nuestra realidad de nuestra economía cambiante con los bienes y servicios materiales que nosotros conocemos sino ahora también con estos bienes digitales estos van a ser llevados a declarar y deben reflejarse para efectos de que esos bienes digitales estas criptomonedas puedan ser transmitidas a sus herederos y como dije hace un momento deben tener acceso a las claves digitales porque sin ello lamentablemente es como no tener nada mis amigos hasta aquí nuestro TIC sucesoral agradezco a todas las personas que nos han seguido a través de nuestras redes sociales a través de nuestro canal en socialista si te ha gustado este video mi amigo suscríbete a nuestro canal y recuerda siempre esto las sucesiones son únicas por sus características jamás serán similares unas con otras te hablo Juan Carlos Ron hasta aquí llega el TIC de Soral. nos vemos en el siguiente